Damos la bienvenida una vez más a nuestro querido amigo, el doctor Luis Rosario, aquí en Contacto Diario. Saludos, Luis. Hermano, ¿cómo estás? <risa> Hay <risa> que agarrar el micrófono. Eh, sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos, doctor, cómo andan las actividades y las acciones, Mira, ¿verdad? Eh, eh, a tener en cuenta en esta Navidad. Con respeto a todos los problemas que hemos tenido anteriormente de la ocupación hospitalaria, gracias a Dios estamos bien. El día de ayer teníamos solamente nueve personas en sala en la provincia entera, de los cuales tres eran en el, en, en el hospital San Vicente de Paul, en el centro de Huiza que pertenece al San Vicente de Paul, En el siglo una sola persona, en INEME una sola persona, en el materno tres, y en el Centro Médico Nacional un solo paciente en sala. Tres pacientes de cuidado intensivo en toda la provincia, eso está bien, aunque no debiéramos tener ninguno porque tenemos vacunas, tenemos de todo, tenemos medicina para todas las personas que obtengan el virus del COVID. Pero la vacunación ha bajado, poquito, Tenemos, estamos vacunando muy pocas personas. Por eso, a partir del miércoles empezamos de nuevo con la vacuna casa por casa. Vamos a abrirle de nuevo la puerta a la vacuna. El miércoles iremos barrio por barrio, empezaremos aquí con el municipio Cabecera. Así es que tengo los, los médicos de salud pública, las enfermeras, los inspectores... Estarán casa por casa, tratando de que usted si usted no se ha puesto ninguna dosis de vacuna, ponérsela. Y si usted tiene dos, vamos a ponerle su refuerzo, el porcentaje de... O salud ¿vacuna hay disponible vacuna para Vacuna disponible que... para toda la población, igual que pruebas PCR, pruebas antigénicas, tenemos disponible. Si usted necesita viajar rápidamente, su prueba antigénica, el resultado, se lo damos, si usted va temprano, se lo damos el mismo día. Y usted puede viajar y las pruebas son totalmente gratis. En salud pública son gratis al igual que la PCR. Si usted da positivo a una antigénica le hacemos su PCR, totalmente gratis también. Y si usted necesita cualquier medicamento de alto costo, también salud pública se lo tiene disponible. Totalmente gratis. Pero vamos el miércoles a abrirle de nuevo la puerta a la vacuna. Vamos estos días de Pascua que lo tendemos a todo en casita, nosotros no nos detenemos en el trabajo. Seguimos trabajando y vamos a aprovechar estos días y vamos a caminar casa por casa, vamos a abrirle la puerta a la vacuna. ¿Algún tipo de restricciones, doctor, en estos eh, feriados de tanto movimiento que va a haber a partir de esta semana? Mira, exhortamos a las personas cuando salga a la calle con su mascarilla, entre a los centros comerciales con su mascarilla, que ahí se propaga muy rápidamente la enfermedad. A los dueños de centros comerciales vamos a tener higienización de las manos de la persona en cada entrada de cada centro y vamos a controlar el flujo de personas. Mira, con mucha alegría eh, hemos estado visitando las actividades de fiesta que se han estado realizando. Han estado muy bien eh, las fiestas que hacen las instituciones, tuvimos la educación muy separadito todo el mundo, eh, la dinapa también muy separadito, las fiesta que hicieron los hermanos Rosario el sábado en el club mayorista, también eh, 300, 400 personas, algo por ahí, o sea que eh, la cantidad es muy buena para la enfermedad, que no se vio esta aglomeración tan grande. Eso hace o sea, Están bien organizadas y cumpliendo con el sí, protocolo. Están protocolos. bien organizadas cumpliendo por, con el protocolo. Ya las fiestas no son como antes, que tú encontrabas 200 gente pegado, bailando, todo el mundo... Y gente te llegaba eso. a las 1 de la mañana. Sí, sí. Pero ve, recuérdate que ya el horario de fin de semana se extendió y hasta las 4 de la mañana, inclusive la fiesta de los rosarios duró prácticamente hasta las 4 de la mañana. Pero la fiesta eh, estuvo buena y todo el mundo acorde Se bailó, pero no como antes. Que tú encontrabas a todo el mundo bailando apretadito ahí. Señores, controlemos un poquito la enfermedad <risa> Doctor, por esa parte. Y a las personas que están haciendo actividades, vayan a salud pública. Nosotros no estamos negándole los permisos a nadie. Lo que sí le estamos estableciendo la cantidad de personas que usted puede tener en su actividad. O sea, vamos a controlar la entrada, si entendemos que, si queremos mil personas, vamos a hacerla con 600, que nos va a ir mejor. Y si usted si usted no está vacunado, oiga, si usted no está vacunado, evite aglomeración. ¿Hay fiesta para no vacunados? Bueno, la Omicron. <risa> la cepa el no vacunado que viene sí. por ahí, porque no se ha comprobado que la tenemos aquí, pero eso va a llegar porque llegó el COVID desde China, imagínate, ya esa cepa está en Puerto Rico, Estados Unidos, mucha parte de esa cepa va a llegar pronto aquí. Doctor, finalmente, eh, aunque tal vez es una, una responsabilidad del... del del Servicio Nacional de Salud, vimos una información de que está todo, está listo el personal en los hospitales, las emergencias, para, para estar presto a cualquier emergencia eh, que se presente durante este feriado de fin Mira, de año. Mira, tú, tú sabes que con la llegada del COVID... Eso hizo que la, la mortalidad bajara muchísimo porque hemos tenido menos accidentes de tránsito. Pasan menos cosas porque la gente se ha controlado un poquito, pero ahora en Navidad la gente ha vuelto a salir. Pero si, si tú no sé si te has dado cuenta que en las noches la gente se ha acostumbrado a estar más temprano en su casa. Y tú sales de madrugada en las calles y tú no encuentras el cúmulo de personas que se veían anteriormente. O sea que las emergencias también han estado más tranquilas en los hospitales y ojalá la gente tenga conciencia y entienda que, que tenemos un hospital San Vicente de Paul que ya está muy pequeño para nuestra provincia y que aunque tenga una emergencia nueva como quiera también es muy pequeña porque desde Samaná hasta Salcedo hasta Cotuí, todo viene y cae aquí en el San Vicente de Paul como hospital regional, entonces vamos a cuidarnos un poquito evitemos si usted eh, toma bebidas alcohólicas, no maneje. Si usted toma mucho, no se monte en un motor, ¿me entiende? Entonces vamos a controlarlo y así preservaremos vidas y vamos entonces a cuidarnos del COVID. Si usted no está vacunado, vacúnese y si nada más tiene dosis, no va, vaya a ponerse su refuerzo, bueno, que son gratis todavía. El doctor Luis Rosario, director provincial de salud, como siempre, llevando esas orientaciones aquí a través de contactos...